Ya, yeah. de corazón a corazón, para ti princesa Son palabras muy inciertas que en mi mente se alborotan a enamorarte con un beso en la boca Poder sentirte mía en esta mi agonía Ya no sé qué serías a mi lado, no estarías Quiero navegar por un mar de ilusiones Poder darte canciones escritas en corazones Quiero volver a estar contigo, quiero volver a ser tu abrigo, quiero volverte mal, no te voy a fallar jamás. quiero volverte a besar mujer, quiero volverte a tener. oportunidad que te pueda demostrar Yo no, lo no, no, que hay en ti, mi eterna finalidad Quiero volver a estar contigo Quiero volver a ser tu abrigo Quiero volver a llorar siento de veces contigo Quiero darte en fortaleza de los pies a la cabeza Que si mi princesa, tu realeza En darte es mi objetivo De lunes a domingo No dejo de intentarlo, yo no me doy por vencido Lo que quiero es cantar Que sea cierto llegar un mensaje que te va a enamorar Yo quiero llegar a tus brazos de amor Un mundo mágico, solo los dos Porque las promesas de un corazón Duran más Y cuando se las dices sin razón Para ti mi princesa Porque me has demostrado mucho en la vida Porque de ti he aprendido tanto con esto quiero demostrarte de lo mucho que te amo